Y a nosotros, mutilados por la guerra, cortos por el combate, y nosotros ¿a dónde estamos pintados? No estamos pintados, comandante, estamos vivos y queremos una resolución digna y precisa. El tiempo que sea necesario esperé desde 1978 para poder pedir este derecho que la Rosario Murillo dijo, derecho que no se pierde, derecho que no reclama, derecho que se pierde. Y ahora estamos toditos nosotros defendiendo nuestro derecho.